escenario tan bonito como es puerto banús sí, y en el gaucho que hoy bueno ha tenido esta iniciativa de hacer esta jornada con una cata con unos vinos maravillosos que yo ya conozco algunos de ellos también pero ellos van a hacer un maridaje muy completo han pensado en todo no lo ya no lo adelantó sebastián la anterior vez que estuvimos aquí y pero ya ha llegado el momento así que con muchísimas personas que hoy han querido también disfrutar de este maridaje y con un precio que claro buenísimo porque ya que está patrocinado también por la bodega muy buenas tardes sebastián Hola, bueno que el día tardes? que tanto esperábamos no sí muy bien tenemos aquí esperando el día de, de, de bodegas con bodegas balduero tenemos una eminencia dentro del, del mundo enólogo eh, eh, a, a miguel domínguez director comercial de bodegas balduero eh, es eh, una persona eh, súper reconocida a nivel del mundo enólogo ...y con el prestigio, bueno, el tenerlos aquí hoy es un placer, ¿no?... ...también para que nos deleite y que nos dé a conocer... ...todo lo que son los vinos que vamos a maridar con diferentes platos. Pues le pasamos la, Por que el sí. micro a Miguel que nos cuente de este maridaje... Gracias. ...gracias Sebastián, luego hablamos contigo, ¿vale?, del maridaje... ...bueno, la verdad es que están llegando todos los invitados en este día... ...y Sebastián lo requieren en, lógico, en la sala... Lógico. ...bueno, Como que buen me, me es. alegro mucho de volverte a ver Miguel... ...y, verte, y que, y bueno, hoy fíjate, ¿no?, que... ...con este público, ¿no?, tan extraordinario... Este en, ...en este enclave de Puerto Vano. ¿Qué un poquito en lo que habéis pensado para este día... ...y en el maridaje, claro, en todo, ¿no?, en completo. Bueno, la verdad es que es un placer tremendo... ...volver ...al gaucho, porque son grandes amigos... ...grandes aficionados a los buenos vinos... ...y a la buena gastronomía... ...y la verdad es que... ...teníamos unas ganas locas de, un poco todo el mundo... ...de volver a la normalidad... ...y qué mejor forma en una bodega... ...que volverán a, a la normalidad que hacer un maridaje... ...con platos exquisitos y vinos de alto nivel. Uh -huh. Pues defínalo cada uno, ¿con qué plato va y maridado? Bueno, pues vamos a catar eh, dos blancos eh, de nuestra bodega... ...que eh, están ahora muy, eh, muy de moda porque es una variedad autóctona de la Ribera del Duero, de uva, que se llama albillo, que después de 40 años hemos conseguido que la denominación de origen autorice eh, como, eh, como uva autóctona y con contraetiqueta de, de Ribera del Duero. Nosotros hemos sido pioneros en la elaboración de estos vinos, hemos estado muchísimos años elaborándolos con contraetiqueta de Castilla y León, pero ahora ya salen como deo Ribera del Duero, como la deo... Rivera del Duero, todos sabemos que está muy de moda, pues eh, yo creo que está despertando eh, muchísima inquietud y, y sorpresa. ¿no? ¿Y qué a despertar en nuestros paladares? Pues eh, hoy la verdad es que, fíjate, hemos traído uno que es sin filtrar, natural, que estamos súper contentos de, del resultado que, que nos está dando. Eh, porque es un vino completamente natural, ¿no? no tiene ningún proceso de elaboración de química ni nada, con lo cual es perfecto para la salud y lo vamos a maridar con un tartar de salmón, que el contraste de sabores, bueno ya comprobaréis que va a ser brutal. Y luego el segundo vino es un eh, criado sobre sus lías que eh, lo vamos a maridar con eh, un eh, tartar de angus, de black angus. .que también vamos a comprobar cómo este vino, que es un vino graso y tal, va perfectamente con carne también, ¿no? Y luego ya pasaremos a los tintos. Bueno, ¿Mm? que esto es la estrella ¿no? de vuestra sí, bodega, bueno, es, ¿no? Claro, es nuestra especialidad, aunque eh, estamos súper contentos con los blancos, obviamente lo que nos identifica en la Ribera del Duero es nuestra, te, es nuestra tempranillo. Y bueno, hoy hemos traído tres vinos, hemos traído el crianza, eh, que bueno. Eh, bueno, nosotros vamos a contar hoy precisamente que va a desaparecer la palabra crianza, eh, porque nuestro crianza en realidad es un reserva, ¿no? es nuestro reserva más jovencito, que lo que buscamos en esos vinos son vinos maduros, vinos redondos, eh, vinos muy gustosos, y, y luego pasaremos al balduero una cepa, ...que también conocéis muy bien... ...este vino eh, yo creo que es, está teniendo tremendo éxito... Por, ...por la filosofía de vino ¿no?... ...de cada cepa una sola botella de vino al año ¿no?... ...son producciones súper eh, rendimientos por hectárea... ...súper pequeños... ...y eso nos hace que sea un vino carnoso, jugoso... ...y bueno, muy del gusto de, de la gente ahora ¿no?... ...y terminaremos... <coughs> ...perdón... ...terminaremos con un gran reserva... Eh, nuestro Valduero Premium 6 años, que hoy vamos a, dar, vamos, vamos a demostrar que los vinos tintos también son súper versátiles y este vino, eh, que ha ganado eh, infinidad de concursos internacionales, hoy lo vamos a maridar con un chocolate. No, ¡Qué maravilla! sí Es verdad que encaja muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, te tengo que preguntar también por la cosecha, porque yo creo que ya las uvas están preciosas y ¿cómo se prevé que ser este año la pues, cosecha? Sí, la verdad es que esperamos una gran cosecha. Eh, fijaos ahora con, con todo el tema de, de la pandemia y todo esto, que... Eh, yo creo que el ser humano a nivel internacional ha parado de contaminar y tal y cual... ...fijaos lo sabia que es la naturaleza, que ha llovido cuando tenía que llover... ...ha hecho sol cuando tenía que hacer sol y esperamos una gran cosecha... ...todavía puede pasar de todo porque eh, quedan, quedan eh, un par de meses pero eh, esperamos una gran cosecha tanto en cantidad como en calidad. Aunque bueno en Baldoro sabes que cantidad y calidad está siempre reñido, ¿eh? nosotros hacemos rendimientos por hectárea muy pequeños para que la calidad de la uva sea impresionante. Eh, bueno, eh... ...durante la pandemia, no sé si se ha consumido más vino o menos vino... ...no podía decir porque es una pregunta que yo me pregunto de día a día... ...digo, realmente en la pandemia la gente ha disfrutado en casa de su vino... ...se ha podido ir al restaurante, pero evidentemente en casa... ...yo creo que en muchas casas no ha faltado de nada... Sí. ...no cómo ha ido... ...bueno, esta? la verdad es que por, por, por intentar sacar una lectura positiva de... De, ...por lo menos en el mundo del vino, de esto que nos está ocurriendo... ...pues efectivamente sí, el consumo de vino en las casas eh, ha subido muchísimo... ...y queremos creer que España va a recordar que también hay que, hay que beber vino en casa... ¿no? ...porque por desgracia tenemos un consumo muy pequeño... En las casas eh, somos muy de salir y a los restaurantes, a los bares, pero luego en casa eh, no bebemos mucho vino ¿no? y eso hace que el consumo sea menor. Pero en estos días ha subido eh, un montón. Nosotros la verdad que... Eh, como no vendemos a grandes superficies, porque no solo vendemos a tiendas especializadas por filosofía de bodega, eh, creemos que un gran vino pues tiene que estar mejor cuidado que en un lineal de un supermercado y tal, eh, pero aún así el consumo de particulares y tal, nosotros que hemos estado haciendo venta directa desde la bodega, eh, ha sido impresionante la respuesta de la gente. ¿no? Pues enhorabuena por este maravilloso producto que tenéis y bueno, espero que nos veamos mucho más. Así que, gracias Muchísimas por gracias a vosotros y de verdad un placer volver a estar aquí con vosotros. Bueno, ahí hablamos con Humberto y Noella, que son los propietarios del gaucho y bueno, trabajan muchísimo. ¿no? La verdad es que lo admiro por el trabajo que hacen y los profesionales que son. Hoy fijaros, ¿no? que nos, ofre nos ofrecen una cata Única, ¿no? Un precio realmente increíble para que todo el mundo pueda disfrutar de buenos vinos, de buena gastronomía. Una iniciativa en pleno media que empezamos julio. Maravilloso, de verdad. Enhorabuena por este trabajo que estáis haciendo. Gracias, tan Elena. Pues, ¿no? <risa> tan lejos, bueno, siempre estamos es tan verdad. cerquita, ¿no? Pero, como por supuesto, tenemos que respetar la distancia de seguridad. Exacto. Muchas, muchas gracias, Elena. Sí, estamos por hacer una cata con la Bodega Balduero. Eh, tartar de solomillo con otro tartar de salmón y probando diferentes tipos de vino, estoy encantado sí, porque, la verdad. Avísele, eh, yo quería preguntarte Humberto ¿cómo se hace ese maridaje antes? ¿No ¿probáis el vino que le va bien a ese plato o no? ¿o el plato es el que atrae al vino? Creo que te se digo hace una cosa, la claro, eh, nosotros eh, cada vino tiene malidad, que los vinos más fuertes malidan más con carne y los vinos más suaves con pescado. De ahí que viene la, la leyenda esa de que el, el vino blanco pega mejor con pescado y el vino rojo pega mejor con carne. Pero hoy en día cualquiera. Sin embargo, nosotros seguimos, porque somos más bien tirando a tradicionales en ese estilo. ¿Viste la joya de Noelia Tame? ¡Qué guapas que están ¡Qué preciosa! Además ¿Qué ya es? que ya abre, que abre ya la joyería que esperábamos todos. La joyería, la heladería... Que se abre ya a partir ya de mañana pasado, ya estará abierta la joyería, que iremos, iremos a probarnos claro, algo. bueno, ahí te veremos también <risa> haciendo un reportaje, que sí. Claro que sí. Humberto, bueno, esta, esta bodega es una gran bodega, vosotros ya sé yo que la conocéis, trabajáis con ello, sí, ellos. Sí, ellos nos hacen para fantástico, nosotros ¿no? nuestro vino de la casa, o sea que es mucho más importante, estamos como en familia. Ahí están bueno, pues si quieres preguntarle algo ya que lo tienes Quiero, ahí cerca quiero hablar bien, o... con mi esposa a ver qué opina sí. de. Mira, bueno, mira es muy importante que, que una de mujer también dé su opinión acerca del vino porque antes las mujeres como que estábamos apartadas no de todo este mundo. Pues ella noelia. entiende más de vino que yo, creo. Y es que dice que la mujer sí. como tenemos un paladar como más fino <risa> y sabemos bueno, más, ¿no? Puede ser, puede ser. A mí me gusta, me gusta el buen vino. Sí. Y... ¿Y a ti qué te gusta más, el vino blanco o el vino tinto? Bueno, depende para qué. Me gusta el vino blanco para tomar algo fresco. Para después salir a, a bailar. ¿Vale, sí, vos? en un sitio hace cuando hace calor, ¿sabes? Te, te apetece más un vino blanco para pescado, para, para arroces y luego para comer ¿Vos mezclarías cante? un vino tinto con un pescado? Yo no, pero hay gente que lo hace y hay vinos que maridan muy bien con el vino blanco, ¿eh? Es más, hemos asistido nosotros mismos a, a diferentes catas donde el vino blanco... Estuvimos tiene... con ellos en Los Monteros, ¿no? ¿En dónde fue que hicieron sí, un maridaje Guadal... a tres manos en Alpín, también? En Guadalpín. en Guadalpín. Pero, claro, tiene que ser como un vino muy especial, ¿no? no que no sea tan dulce, porque los vinos blancos normalmente... Te son... quiero preguntar una cosa, ¿y esa joya que tenés...? <risa> Bueno, sí, tenemos que dar una nueva buena porque también una mujer muy valiente que abre ya también a partir de mañana. Sí, mañana estará abierta nuestra joyería. la joyería y heladería nueva de aquí, ¿no? De Puerto Banús, sí. Una heladería con un lounge muy bonito. Vamos a abrir así todo. ¿Y uno no quiere poner una venta de muebles no, también? Eso ya no me va bien. Pero bueno, para pues algún día puedo diseñar muebles. Yo. Es una mujer que no para, ¿eh? que empresaria. Se atreve con todo, la verdad, En plena pandemia. Que... Vamos a abrir. <risa> para somos para somos para ¿no? No, lo que yo creo es que. En los momentos de crisis es cuando uno más se tiene que mover. Eh, si no, hay que aguantar más de esa. Esa es la única manera de aguantar. Porque si uno se queda... Bueno, te voy a decir... Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, decía un, ca... un cantante argentino. No, yo te voy a decir, según nuestra experiencia, y esto ya lo digo a modo personal, según nuestra experiencia, como hemos pasado en país de mucha crisis, es verdad que en momentos de crisis es como momento de oportunidad y la gente que se levanta y lucha eh, sale adelante, sale adelante y con mucho éxito. Entonces, no sé, nosotros pensamos que es un momento malo, pasará y lo que hagamos ahora tendrá mucho fruto. Claro que sí, con mucha fuerza. Me tenéis que adelantar el próximo evento. Vamos a aprovechar claro. para que próximo lo próximo. Cuando bueno, no pagáis, te cuento como que estamos no pagáis, a con los talleres. Le ha encantado los talleres a la gente, pues, eh, la idea mía de, lo, de hacer los talleres surgió eh, gracias a que yo en el confinamiento no, no había manera de tenerme quieto. Entonces me puse a hacer cositas de epoxy, de plastilina y todas esas cosas. Me gusta el cómics, entonces hice cositas como Hulk, como... ya vos tuviste la foto, qué bonito que estaban. Entonces me di cuenta de que aprendí a hacer algo en el confinamiento. Entonces dije, quiero darle la oportunidad a la gente que estuvo en el confinamiento y aprendió algo de transmitirlo, de enriquecer a otros, de enriquecerse a sí mismo mediante la entrega de lo que sabe, ¿no? Y empezaron a salir gente de todos lados, yo quiero, yo quiero hablar, yo quiero... Y, y me encantó, porque aparte estamos a full con eso y toda la semana estamos llenando el gaucho con estos talleres, que a la gente le apasiona, tuvimos del COVID, tuvimos de Leo Tonioni con su visión en, de arquitectura en el ser mediterráneo, eh, ahora vienen de fisiología, de fisioterapia, del cloruro de sodio, ¿no?, que está tan tan de moda, mitos, leyendas y verdades. dióxido de cloro, ¿no? Dioxia de cloro. ¿Cloruro de sodio? ¿O era... No, dióxido de cloro, no, como Cuidado con el inyecto No, el hipoclorito de la lavandina. El hipoclorito de la lavandina. Cloruro de sodio. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ¿no? Para eso vamos a hacer un taller, para explicar cuál es la sustancia que se debe tomar y cuál no. No seamos Ronald Trump. <risa> claro, no, yo, Donald Trump, que digo una <risa> barbaridad y la gente lo hizo. No, y estemos legía de polémico. Acá menos, ¿no? Pero en otros países es muy polémico. Sí, muy polémico. Sí, y sobre todo que dice que... Que mantiene la salud y, y la juventud, y no sé qué de los cromosomas. Pues me ha picado el bichito ese de la curiosidad, y vamos a hacer un taller para contarlo. Pues contad con nosotros y que, seguí, que sigáis brillando como las joyas de Noelia Tame. Que Muchísimas gracias, maravilla. y tú también, Elenita, de verdad.